Buenas tardes amigos de la prensa, los hemos convocado para conversar con ustedes sobre un sinnúmero de temas en esta etapa tan complicada que nos ha tocado vivir y como ustedes saben el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha estado trabajando todos los días de la semana durante todo el periodo de la cuarentena haciendo la, la tarea de poder solucionar gran parte de los problemas que nos ha traído el coronavirus, el COVID-19, pero también coadyuvando a las empresas, a las instituciones y a las personas para que este difícil momento por los que todos estamos atravesando sea lo, impacte lo menos posible en la vida cotidiana de las personas, ya que ha impactado de alguna manera en, en el quehacer de todos. En el, eh, en el día de ayer, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, el licenciado Parada, ha firmado dos resoluciones que tienen que ver como eh, las, las dos medidas últimas que estamos haciendo dentro de un paquete del programa de apoyo a las empresas, al empleo, a las personas, a las pensiones, al pago de los bonos. El... Eh, Podemos decir de que hoy con absoluta certeza de que hemos tenido éxito en la distribución de los recursos a través de los conceptos de los bonos extraordinarios que aprobó el gobierno, el bono de la canasta familiar, el bono familiar, que hemos pagado a 1.6 millones de pagos. ¿no? Entonces, esto quiere decir de que entre el primero de abril y el 24 de abril hemos tenido un muy buen eh, performance en cuanto a toda la estrategia de pagos. Indudablemente de que han habido algunas personas que se han incomodado, seguramente han habido excepciones a las cuales les pedimos mil disculpas por los esfuerzos, pero también queremos manifestar de que el Ministerio de Economía y Finanzas ha y todas las instituciones que han trabajado en el desplazamiento de la logística para el pago, han hecho un tremendo esfuerzo para que esto llegue a las cifras que les acabo de mencionar. Pero sin dejar nuestra obligación de pagar la renta dignidad, los pagos de lo, a los rentistas del Senasir, eh, las pensiones del, seguro, del, del sistema integral de pensiones, que hemos... Eh, eh, tenido eh, la gran satisfacción de haber pagado 1.1 millones de, de, de pagos. Por tanto, entre los bonos extraordinarios y, el, y, el, y, el, y las rentas normales de la, del, de, de, del sistema de pensiones eh, hemos alcanzado el día de hoy al cierre del, del, de, de los pagos al mediodía a 1.8, oh, perdón, a 2.8 millones de pagos, lo cual la cifra dice lo suficiente, el suficiente esfuerzo que hemos tenido que hacer las entidades financieras, el Ministerio de Hacienda, el Tesoro General de la Nación, para alcanzar esta cifra que representa 1.117 millones de bolivianos. Entonces, eh, la medida colateral que hemos tomado al margen de lo que nos ha correspondido administrar es de que Hemos, eh, el, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de prorrogar el pago de los créditos en el sistema financiero. Eh, esto ha representado 550 millones de dólares que las empresas han retenido en su liquidez y no han pagado los créditos. Esto, indudablemente, ha beneficiado a la estabilidad de las empresas, a otorgarles la liquidez y no se olviden de que muchas de las empresas desde el primero de abril no han recibido ningún ingreso, no han facturado absolutamente nada. Pero también viendo de que es imposible de que las empresas pudieran eh, tener la liquidez suficiente para hacer sus pagos obligatorios de los aportes de los trabajadores a las AFPs y a las cajas de salud, también 125 millones han sido postergados. Por tanto, los 530 más los 125 eh, son el monto que las empresas han tenido en su liquidez para poder afrontar los temas que ha provocado en el flujo de recursos al interior de cada una de las empresas. Pues bien, ahora nos toca llegar a todos los sectores, el, el, Próximo mes empezaremos a pagar el, el bono universal, este bono que va a llegar a todos los que no han recibido ningún tipo de ingreso en este periodo de nuestra cuarentena, y, pero también hay que llegar a los pequeños eh, eh, productores, a las pequeñas empresas, a las, a las micro, a las pequeñas y a las mediadas empresas, con un programa que tiene el, el objetivo de apoyar con 1.500 millones de bolivianos, otorgándoles créditos a cinco años plazo, con un año de gracia, a una tasa regulada, que es una tasa bien pequeña. Y estos créditos van a ser administrados o otorgados por bancos pymes, instituciones financieras de desarrollo, cooperativas de ahorro y crédito y entidades financieras de vivienda. ¿Quién va a administrar el estos recursos para canalizar el, eh, hacia las entidades que van a otorgar los créditos a las empresas o a los emprendedores, es eh, el, el BDP, el Banco de Desarrollo Productivo, en operaciones de segundo piso. Por tanto, ¿quiénes son los potenciales beneficiarios de estos 1.500 millones de dólares? Son 790.000 clientes que tienen las instituciones financieras de desarrollo, las cooperativas, los bancos pymes y las entidades de vivienda. Por tanto, creemos de que un gran porcentaje de estas, eh, estas 719.000 personas van a optar por estos créditos de apoyo con tasas muy pequeñas y con muy, mucha facilidad de poder obtener los créditos sin, sin ninguna traba. La ASFI será la que va a regular toda la operación de crédito y lo que vamos a hacer es de que en 48 horas los eh, prestatarios puedan obtener este crédito. El, eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a distribuir entre todas estas entidades, que son más de 100 entidades? Los vamos a distribuir de acuerdo al número de prestatarios, al monto de su cartera, a la capacidad de colocación y al número de agencias o puntos de atención financiera pago. La asignación este tipo de asignación asegura de que se va a distribuir territorialmente de una manera homogénea y cada quien va a recibir una cantidad de recursos capaces de poder colocar en estos pequeños prestatarios que son clientes de las entidades de crédito. El, el segundo programa es un programa de apoyo al empleo y a la estabilidad laboral, tiene el el propósito de colocar 2.000 millones de dólares, los beneficiarios eh, son empresas legalmente constituidas, cualquier empresa legalmente constituida que tenga a sus trabajadores registrados en el sistema integral de pensiones, o sea, en las AFPs, podrá obtener créditos de cualquier entidad financiera con el propósito de proveerse de recursos para el pago de sus planillas salariales. Sabemos de que las empresas, el peor de, los, de, los, de las contingencias que trajo el COVID, es de que al no tener actividad y al no tener facturación, al no tener liquidez, van a tener dificultades para pagar sus salarios, que es indudablemente la obligación número uno de cualquier unidad productiva. Perdón, ¿Dos mil millones de bolivianos se van a, eh, se van a colocar en... en en la cartera de créditos de, las, de, las, de los intermediarios financieros, que en este caso son los bancos. Los créditos a ser otorgados equivalen a dos salarios mínimos nacionales, como máximo por dos meses, eh, por cada trabajador que tengan las empresas registradas en las AFPS, desde luego, ¿no? El crédito se le otorgará por 18 meses plazo con 6 años de, de gracia y el monto máximo por trabajador que sale del resultado de dos salarios mínimos nacionales por dos meses, 8.488 bolivianos por trabajador. Por tanto, si hay una empresa que tiene 100 trabajadores, podrá recibir 848.800. 848, Entonces, esto es una es un apoyo directamente a las empresas para financiar el pago de sus salarios, de los salarios de sus trabajadores en este periodo que nos ha tocado vivir del COVID. Yo les agradezco mucho la cobertura, creo que la brillante actuación de la prensa en todo el proceso ha permitido que tengamos unos índices de contención de contagios de los más óptimos en la región y deberíamos seguir trabajando de manera conjunta para poder apoyar. Nos faltan todavía algunas medidas que ha de tomar el Gobierno Nacional, que son las del apoyo a la oferta. Hemos trabajado muchísimo en este último mes para incentivar la demanda, para que la gente tenga los recursos suficientes para adquirir los bienes más urgentes que necesitan para vivir. Pero en los próximos días estaremos trabajando arduamente para ver cómo podemos incentivar la oferta, cómo podemos hacer que las unidades productivas vuelvan a generar eh, la actividad económica que todos esperamos sea lo más pronto posible y con el menor riesgo posible de expandir esta pandemia. Muchísimas gracias.